Pues ya hoy es eh, 30 de diciembre, 2021, ya vamos a despedir el, el 2021, y ya está listo, ya está la pierna, el, el pavo, el sufrir, ya dice gracias a Dios, ya te persignaste dice, ya pasé a persignarme ya, te... pasé rapidito a dar gracias, rapidito ya Sí, ya pasé rapidito porque rapidito tampoco favores te hizo Dios este año porque rapidito porque no repasar con calma lo que Dios te dio en todo el año y más que eso, ¿por qué no aprovechar de una vez para hacer una, un recorrido de lo que Dios nos ha dado desde que somos niños? Un consejo que nos dan todos es que repasemos todo desde los primeros años que tenemos memoria, que recordamos. Da gracias a Dios por el perrito, el gatito... El pozo donde había agua, la regadera, el sanitario. Cuando llegó la luz, que ya había luz, que ya había agua en la llave. El perrito, el gatito, que tanto que hicimos, los pajaritos. El lugar donde jugamos. Dios por todo, por el papá, la mamá, los abuelitos, las tías. Y vas recorriendo y vas viendo que, pues Dios te dio mucho. La voz, los ojos, la nariz, tus dedos, tus manos una pierna. Y me preguntó, ¿cuántos años tienes, tío? Me preguntó, le dije, creo que sesenta. Y se me quedó viendo de arriba a abajo. Y me dijo, y completo, tío, completo porque a él le faltaba una pierna, me dijo, y completo, yo nunca me había dado cuenta. Si estás completo, dale gracias. Te digo, hay que repasar, repasa y repasa y repasa desde cuando somos niños, y dale gracias a Dios por tu mamá, tu papá, tu esposa, tus hijos, si eres grande como yo, los nietos, los bisnietos, por la salud de ellos. Si algunos están descansando allá con papá Dios, también gracias que nos prestaste a la familia un tiempo. Padre, muchas gracias, Señor. Ya pasaste a dar gracias. Sí, rapidito, pasé, me persiné y, y tampoco te, te dio Dios este año. Y tampoco te ha dado Dios en toda la vida. Cuando hacemos rencor, llorando y dándole gracias a Dios de todo lo que nos ha dado Generalmente tendemos a mirar hacia abajo al basurero, a recordar los problemas, envidias, corajes, las tristezas, que no tenía esto, que no tenía lo otro, que aquí, que allá, ese es el basurero, y muchos dicen que ese es el infierno, si ves para abajo, ves el basurero, tiende a ver hacia lo alto, hacia donde está Dios, y dale gracias por todo que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado con tu mano en el corazón, Padre, gracias, Señor, por todo lo que me has dado en la vida, Padre, y por este año aquí estoy, Señor, todavía vivo, Padre, gracias a Dios, sano, Señor, respiras, oyes, ves, caminas, estás completo, gracias, Señor, no, ya pasé a darle gracias, sí, le di gracias rapidito, ya, ya pasé, ya cumplí, ya, ya pasé al templo, ya di gracias a Dios rapidito. Tampoco, Dios, Dios, hemos pasado en la vida, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta. Así como también tenemos lugares oscuros en nuestra conciencia, también tenemos milagros que nunca vimos y que Dios nos hizo. Y el estar vivo simplemente está practicando contigo, deseando que estés bien. A veces todos lo hemos pasado, que a veces para Navidad o Año Nuevo no hay más que una taza de café. Todos lo hemos pasado. La vida es la rueda de la fortuna. Todos lo hemos pasado. No hay uno solo que no haya pasado una situación de esa naturaleza de que a veces no haya nada para la cena dice uno, perdí todo, pasan los años y repasas, estás con la familia, no has perdido nada. Gracias, Señor, por este año, por toda la vida, Padre, y con todo el corazón, para todos los amigos, los supuestos enemigos, mis errores, mis problemas, mis corajes, mis envidias, Señor, que quede todo ahí en el basurero y sigamos viviendo hacia arriba, hacia donde está nuestro Padre. Y tengamos fe en el año que entra las profecías, año con año te dicen lo contrario. Si crees tanto en las profecías, también tienes que tener la fe de nuestro Dios Padre, que Él nos cuida, nos cubre, nos protege, nos acompaña y Dios nunca llega tarde, jamás ha llegado tarde. Lo que pasa es que el tiempo de Dios es uno y el tiempo de nosotros es otro. Queremos los milagros rapidito. Si siembras una semilla, no te va a dar al día siguiente la semilla. No hay que esperar. Pero no estamos acostumbrados a esperar. Queremos rapidito. Sembrar, sembramos el maíz y ya queremos mañana la milpa. No, no. Todo lleva su tiempo. Pero mire, lo único que no pasa es Dios porque es eterno. Todo lo que tiene principio tiene fin y si hay algún problema, va a pasar. Y si hay riqueza, cuídela porque también va a ver la ley de la vida. Solo Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Acá en la tierra lo que tiene principio tiene fin. Acá creemos que todo es permanente. Y creemos, nos han enseñado que el más hábil, el más fuerte, el que tiene más dinero es el que vale más. No, el que más ama es el que vale más. No el más fuerte, el más veloz, el que tiene más dinero, más títulos, más diplomas, más posgrados como se exige ahora. El que ama más es el que vale más. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero a Dios sobre todas las cosas. Despedimos el año 2021. Solo Dios sabe si nos podamos ver a fin de año del 2022. Se han ido muchos con esta pandemia. Lamentablemente y Rogamos a Dios por la fortaleza para los que quedan, para los deudos. Rogamos por la salud de los enfermos y por los que no han tenido trabajo para que encuentren su trabajo. Para los hermanos migrantes que están en Estados Unidos, que Dios quiera que sigan trabajando bien, a gusto. En sus papeles, como muchos lo han deseado, se los deseo. Son. Pero también hay que entender que está uno en antes, como decía mi mamá, es donde quiera que vayan, pórtense bien. Es lo más importante y nunca les va a faltar techo, ni su comida, ni su pan, ni la ropa para las criaturas, ni para ustedes. Quiero mucho a los migrantes que están allá en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Los migrantes son peregrinos. Para todos un saludo cariñoso, paisanos, pero para que llegue tranquilo el 2022, vamos a bendecir el 2021 y vamos a bendecir todos los años anteriores. Vamos a bendecir mucho el 2021, haya pasado lo que haya pasado a bendecirlo para poder entrar al nuevo año lleno de amor y sin tanto lastre, sin ver tanta basura. Agradezco mucho a mi amigo Iván, que me asesora aquí en lo de tecnología, porque yo ya no, ya no llego. Se los agradezco mucho. Roberto Méndez Correa me, me encargó un saludo para nuestro amigo Iván, el cual lo, lo hago extensivo. Saludo a mi familia donde estén. Los quiero mucho. Nos hacemos falta, obviamente. Pero los designios de Dios son más importantes y respetables lo que Dios diga. Me da gusto saludarlo. Días de perdonar, de olvidar rencores, envidias, coraje, celos sobre todo, división de familias. Que el niño no va con el papá, que no va con la mamá. El niño es de papá y de mamá. Por favor, entiéndanlo, por el amor de Dios, el niño es de papá y de mamá. Ese ya no es amor, es de hecho. Niños de papá y de mamá, hay muchos problemas por esa situación. Yo no quiero que en estos días estén pasando problemas y corajes y rencores por esa situación. Días de perdonar. Para poder entrar al 2022 tranquilos, atentos, llenos de fe y para pedirle a Dios, pero... Pero tengo que tener mi corazón tranquilo, listo, lleno de amor para poder acercarme. Porque no nada más que le hace el que, el que está a la sombra del Altísimo morará bajo su presencia. Sí, pero ¿cómo te acercas a la sombra de para morar bajo su presencia? ¿Enojado? No tienes amor, no, no lo tienes lleno de amor, no va a pasar nada. Claro. La misericordia de Dios nos cuida y nos protege, pero para todos un saludo cordial, que Dios los bendiga, los quiero mucho, gracias a Dios que me permite platicar y saludarlos, y aunque sea con errores, pero aquí estoy a sus órdenes transmitiendo con mucho cariño y respeto sobre todo. Oaxaca, Guanajuato, California, Texas. Washington, China, Canadá paisanos en todos lados Yucatán, Campeche México andamos por todos lados donde quiera, que Dios los bendiga los saludo con mucho cariño feliz 2022 ya pasaste a dar gracias sí, rapidito, ya pasé rapidito mejor el recuento y no veas el basurero ve Hacia lo alto. Y vas a encontrar a Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos oportunidad. Feliz 2022. ¿eh? Feliz 2022.